Bueno, aquí estoy con el mini, estoy con el mini con la chuletita. Eh, vale, ahí, zona despejada, sin gente, sin nada, poca interferencia, una antena allí lejos y vamos a ver qué pasa. Eh, acá les hice la chuletita, le ponen pausa y pueden ver cómo se hace. Se los escribiré después igualmente. Se pone el fake GPS, luego se pone la DJI Fly. Sin darle a nada, luego se enciende el mando, se enciende el dron, se quita el, el papel de, de plomo del dron, se despega velozmente, se deja estático en el aire y se le da a la entrada de la DJI Fly. Vamos a ver cómo va. Hace Ya van tres veces que no lo puedo pasar de FCC, pueden ser fallos míos, eh, pero bueno, ahora le voy a poner una piedrita porque no está horizontal, así que nada, vamos a ver qué pasa. ahí vamos a poner esto en horizontal acá porque si no, ahí ¿qué pasa? que se enciende y el bolso no es antiadherente entonces lo que puede pasar es que se caiga el dron y se dañe alguna de las hélices vale, ahí estaría más o menos entonces vamos a mi teléfono vamos a... El fake GPS. Que tengo un tema con el fake GPS si pongo en modo avión el teléfono. Así que vamos a ponerlo ahí. Le damos play. Efectivamente está funcionando. El fake GPS. No sé si se puede ver con el sol en esta cámara, pero bueno. No voy a grabar la pantalla porque ya lo he hecho en otras oportunidades. Tenemos el fake. Ahora me voy a la DJI Fly. La enciendo, está en la 1.1.2 sin actualizar, vale, ahí la dejo, ahora enciendo el mando, vale, va a empezar a generar un wifi, lo que sea, sin destapar, enciendo el dron tratando de que no coja señal GPS, vale, Ahí lo dejamos un momentín preparado para quitarle el, el plomo y, y darle gas. Esperamos que se conecte. Está titilando la luz. Vale, ahí se han conectado. Vale, están conectados. Si le diera ahora, qué pasaría. Nada pasaría Ahí estamos Vale, hay un poquitín de viento Está el dron en el aire Vamos a entrar Conectar aeronave Mavic Mini Vista de cámara Me dice que no puede ver nada Porque no está conectado El, el mando Lo conecto Ahí se ha conectado DJI pa papá pa, usar de manera predeterminada para esta vez sí. Ahí se conecta, zona de advertencia, asumo toda la responsabilidad de volar Zona de advertencia, aeronave en zona de advertencia reforzada, vuela con precaución Asumo toda la responsabilidad Muy bien Vamos a actualizar el return to home y la altitud Está a 100 metros. Actualizar. Comprobemos que estamos donde estamos, ¿no? Perfecto. Sí. Se actualizó el punto de retorno. Vamos a ver los canales. Transmisión. 13 canales. Otra vez no se ha vuelto a pasar a FCC. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a hacer un vuelo igualmente a ver qué es lo que hace. Vamos a ver nuevamente el tema del Return TO HOME Bueno, tengo el Mavic MINI finalmente en FSC, me costó Era un tema de antena Yagi y el 5.8 Lo pude pasar a 2.4 y ahora les voy a mostrar lo que hay que hacer para mantenerlo en FSC. ¿Ven que está ahí? No sé si se ve que está ahí volando. A ver si se puedo mostrarles aquí. Les voy a mostrar la transmisión. Vale, 11 canales. A ver si lo puedo... Vale, eso significa que está en FSC. Que había un payaso escribiéndome que no sé qué, que los metros, que no sé cuánto. 11 canales FCC, ¿vale? Y ahora les voy a mostrar lo que hay que hacer para bajarlo y mantener ese FCC. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que traerlo aquí, ¿vale? Lo ponen en modo de que lo van a bajar. Por ahí, ojo las plantas, hay un poco de viento que se levantó ahora por la hora. Lo pongo ahí, lo que hago, saco el cable, me quedo en pelotas y lo bajo. Vale. Y ahí queda el dron en FCC. Ahí lo apagan. Listo. Apagan todo. Y ya quedó. Vamos a sacar el floater que está puesto aquí. Cuando le dan pausa se quita. Limpiamos todo. Y estamos listos. Bueno, así eh, se queda el Mavic Mini en FCC. Como digo, el problema que tuve hasta ahora, que no lo podía pasar, eran las antenas del, del cábolo. I'm <laughs> Iba a volar otro dron ahora, pero hay un poco de viento y aquí no tengo una superficie donde bajarlo. Y como es un poco potente de más, eh, me voy a cortar una mano. Estas son las antenas que estaban molestando. Porque, ¿qué pasa? Estas son para 5,8. Eh, tengo que conseguir para 2,4, pero no las conseguí. Porque, bueno, en las tiendas que estoy aquí, eh, son las que había. Y, y nada... Tengo que pedir por Aliexpress, que saben que estoy suspendidísimo Entonces no puedo comprar y se las tengo que pedir a alguien. Bueno, un quilombo Nada, este era el problema que estaba causando el que no pudiera pasar lo FCC Por si a alguien le pasa Me han comentado los cables de Singapur, me han dicho que lo... Que hiciera cosas, otro me dijo que no sé qué Bueno, ha habido muchos comentarios y preguntas y de todo El problema ha sido este Que tenía el dron en 5.8, ¿vale? Al meterlo en 2.4, que puse manual, automático, manual, le quité esto, porque esto automáticamente hace que se pase a 5.8. Una vez que quité eso, se solucionó el tema. ¿Eh? ¿Cómo hay que buscarle la vuelta? Voy a ver si puedo volar el otro dron. Yo no sé. Me vine hasta aquí, pero bueno. Tu dron, John Connor. Osvaldo. Osvaldo. No me digas que te fuiste a mear, loco. GoPro de 10 video Osvaldo, no puede ser esto Estamos grabando Hubieras aguantado un poquito Bueno, al fin pude pasar eh, No sé cuál es mi mejor perfil Al fin pude pasar el Mavic Mini a FCC y Y bueno, es lo que hay oh, Es lo que hay Ahora voy a ver si puedo conseguir un lugar sin viento aquí entre las quebradas para hacer imágenes. Me dijeron cómo graba el K1, las fotos, no sé qué. Eh, puse unas imágenes pero se ve que a algunos exigentes no le ha sido suficiente. Así que voy a poner algo más. Vamos a ver cómo está esto que siempre nos gusta ver qué bien que se portan todos. Miren. ¿Vale? ¿Eh? Miren. Esta es la super montaña y, y el parque natural Que aquí no se pueden poner miradores ni hacer ninguna obra Yo creo que esto en otro país sería todo un camino de maderas Con un ventanal acá Un lugar, un mirador Pero bueno, así lo tienen aquí Con la excusa de parque natural no hacemos nada, no invertimos nada Ahora estamos comiendo en algún restaurante carísimo Todos ahí, vamos, todo lo del ayuntamiento y todo sin problema Coche oficial, chofer vacaciones pagas todo ok y aquí todo tirado así vamos Osvaldo, Osvaldo se fue a mear por ahí atrás del arbusto eh, y nada vamos a ver qué podemos hacer con el K1 joya les explico eh, un momento lo del Mavic Mini y el FCC ¿vale? Ya vieron el protocolo, se los voy a mostrar. Voy a tratar de editarlo lo más claro posible. Saben que yo para editar es como para explicar las cosas. Nadie entiende nada. Sobre todo mis ex. Eh, y bueno, así que así vamos. Una vez que lo tienen pasado, que chequearon y tienen 11 canales, como les muestro aquí, como les muestro en mis otros dos o tres videos. Como los videos del, del Spark y del Phantom. Todos pasados a FSC. Eh, cuando van a bajarlo el dron, lo que vieron, desconectan el cable y lo bajan Y cuando lo vuelven a encender, que es una de las preguntas obvias eh, tengo que volverlo a tapar y no sé qué, no, ya no tienen que volverlo a tapar Una vez que lo vuelven a encender el dron, ponen el fake GPS No quiero hacer un experimento sin ponerlo, lo dejan puesto eh, Encienden todo, hacen lo mismo del cable por las dudas pero ya, o sea, es todo el mismo protocolo pero sin taparlo con plomo Hacen todo lo mismo Lo único que la tapada con plomo eh, se la evitan Y ya queda en FCC Lo pasé a FCC, lo bajé como les digo Lo volví a subir y... Y nada, y estaba en FCC Igualmente hay viento, saben que el viento jode la señal wifi Que ninguno me lo discuta porque lo tengo comprobado Con más de 25 drones y otros artefactos, el viento jode la señal wifi ¿Vale? Entonces, bueno, me marcó en varias oportunidades que había un fallo de, de señal e interferencias Pero bueno, eso lo van viendo Ya saben que tenemos colegas como Chaos Spark Que le empieza a mandar señales y no le hace ni caso Y le sigue dando gas y lo manda a la mierda al Spark Y bueno, tenemos pilotos que, que se manejan así yo prefiero ir un poco más suave, dado que mis medios son muy limitados en estos momentos Y si tengo un accidente, tengo un problema y me quedo sin el producto Así que nada, a ver acá, está bastante tranquilo de viento Y está limpio, no hay polvo Y aquí podríamos despegar voy a grabar mucho ahí abajo porque hay un viejo en pelotas Se creen graciosos Y se creen que son modernos o lo que sea lo que son, son una manga de mariquetas Porque aquí no vienen nudistas, nudistas Aquí vienen mariquetas y degenerados Entonces vos venís con tu hija Y tenés que ver un viejo de estos asqueroso en pelotas Y te querés matar ¡Osvaldo! Ay, no me digas que Osvaldo ya se fue para abajo Con el viejo puto de este No, no me jodas, no, vamos a hacer fuego Osvaldo, mira, desapareció. es que ve un viejo en pelota Y se, y se va Mirá qué hijo de... bueno